parado por ustedes. Entonces, ahora es que entren sus demás compañeros como para algunas particularidades, algunos detallitos de la prueba como para que lo tengan en cuenta. Yo doy por descontado que ya todos han estudiado, ¿no? Y que por demás va a ser pues auspicioso la prueba de hoy. Ok, profesor. Aprovechando para tomar lista a los, los colegas existentes. <ríe> Mientras se incorporan los demás. A ver, vamos a ver. Profesor, buenas noches, compañeras. Señor Mesa, Buenas noches. Bien, procedemos a tomar asistencia a los presentes A equipa Presento Ambrosio. A equipa. Flor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ambrosio Buenas noches, doctor. Buenas noches, señor. Ábalos. Bardales. Bonilla. Presente, profesor. Presente. Ok, señor. Marta Bravo. Alcides Calderón. Mike Calderón. Roxana Campos, Yuli Carguamaca, Miguel Carpio, Presente doctor, buenas noches. Buenas noches señor. Ronald Capa, Efraín Coya, Xelemenio Carlos, Rosa Chirinos, Carmen Choque, Alberto Cruz, Nancy Cruzado. Presente, doctor. Buenas noches. Nancy. Sí, Nancy Cruzado, doctor. Muy amable. Liberato Gutipa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señor. José del Valle. Paola Díaz. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Paola. Biondi Dorado. Caterine Durant, Johnny Estofanero, Edson Faustino, Emily Gamboa. Presente, profesor, buenas noches con buenas. todos, con usted buenas. también, buenas noches. Muy amable. José Gomero, José Hija. Presente, doctor. Ok. Julio Guamaní. Lisette Huanca, Marta Huari, Javidiano Freddy. Presente doctor, buenas noches. Buenas noches señor. Antonio Juárez, Georgina Julca, Lidia López, Jesús López, Yolanda Lozano, Martín Luján. Presente doctor. Buenas noches. Victoriano Mendoza. Violeta Mendoza. Mayra Mera. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Walter Mesa. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Mirta Monroy. Presente, doctor. Gracias. Elsa Muñoz. Doctor, Doris, buenas noches. Presente. ¿Cómo estás? Doris Naval. Inés Neira, Judith Elizabeth Obregón, William Ticlocuri, Gloria Ticona, Robert Ticona, Nilton Tito, Abdías Valerio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, señor. Teodoro Vázquez. Alex Vega. Presente, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, señor. Justo Villano. Zaida Villasante. Presente, doctor. ¿Cómo está? Dante Vivanco. Presente, profesor, buenas noches. Rosales, buenas noches. Buenas noches, caballero. Ay. Hugo Yujra. Bien, vamos a repasar. A los colegas que recién han ingresado, a ver: Ábalos, Bernales, Bravo, Calderón Peche. Presente, doctor. Don no, García, es ¿cómo está? bien, doctor, gracias. Mike Calderón, Roxana Campos, Yuli Carbamaca, Ronald Capa, Alberto Coya. Carlos Hermeño, Rosa Chirinos, Carmen Choque, Alberto Cruz, José del Valle, Biondi Dorado, Caterín Durán. Durán presente doctor, buenas noches. Buenas noches. Johnny Estofanero, Faustino Díaz, Romero José, Julio Maní, Lisette Huanca, Marta Guari, Antonio Juárez. Presente, doctor, buenas noches. Señor Juárez, ¿cómo está? Georgina Fulca, Lidia López, Jesús López. Jesús López, presente, doctor. Buenas noches. Yolanda Lozano, Victoriano Mendoza, Fidel Mendoza, Violeta Ramos, Doris Naval, Inés Neira, Judith Obregón, allá está presente. Julio Olivera, Franco Yola, Nancy Ramos. Javier Reyes, Uber Rodríguez, Brian Rodríguez. Presente, doctor, Brian Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Néstor Rojas, Juliana Romero, Kenny Rosales. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ana Rosas. Hugo Salas. Luisa Sánchez Doctor, buenas noches le saluda Mike Calderón disculpen la interferencia doctor disculpe la interferencia doctor, buenas noches Entonces, okay. Ricardo Silva Mirta Sequeiros Ticona Gloria Ticona Robert Teodoro Vázquez Justo Villano. Doctor, buenas noches. Presenta Justo Villano. Buenas noches. Hugo Yujera. Una buenas. última. Ábalos, Bardales, Bravo. Doctor, buenas noches, Bardales Castillo Verónica. Verónica, ok. Gracias. Calderón Ramos. Rosana Campos, Carvamaca, Capa, Joya, Cermeño, Chirino, Rosa. Presente, doctor, presente. Buenas noches. Carmen doctor, Choque. Doctor, buenas noches. Le saluda a Mike Calderón. Sí, ya le puse el no sentimiento. Cruz, Alberto, del Valle, José, Johnny, Johnny. Estofanero. Edson Faustino, José Gabriel Romero, Guamán Julio, Liset Huanca, Marta Guari, Georgina Julca, buenas noches, buenas noches. Lidia López, Yolanda Lozano, Mendoza Leonardo, Mendoza Fidel, Violeta Mendoza, Julio Rivera, Franco Yola, Lauro Paredes, Nancy Ramos, Francisco Reyes, Uber Rodríguez, Néstor Rojas, Juliana Romero, Ana Rosas, Hugo Salas, Luisa Sánchez, Ricardo Silva, Profesor, Mira, ¿sí? buenas noches. Luisa Sánchez García, profesor, presente. Buenas noches, doctor. ¿Cómo la... bueno, ¿Qué tal? Ticona Gloria, Ticona Robert, Nilton Tito, Teodoro Vázquez. Listo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ¿Listo para la evaluación? Docente, buenas noches. No me llamo a mí, yo gratulado. Eh, sí, le puse asistencia porque usted entró al borde del de final. Sí, está, Listo, muchas gracias. Bien, el examen, como se les indicó, se ha preparado en base a lo que ustedes han elaborado. Uno, eh, va a encontrar preguntas ¿ya? en las cual hay, eh, hay una respuesta que es el 100%, pero hay otras que si responde tiene 33%. Lo ideal sería pues, que encuentre la respuesta correcta. ¿no? Entonces, ¿Por qué hemos optado? Porque... Eh, si le hacen una respuesta parcial, correcta, merecen tener, pues, algo de puntaje. Pero son tan sencillas que ustedes, yo sé que estoy seguro, que ustedes van a ir al 100%. Son 10 preguntas, algunas con verdadero o falso, otras con alternativa. ¿no? Y de, lo hemos trabajado conforme a lo pactado, a los valutarios que ustedes han tenido el fin de semana y que ustedes mismos han elaborado. ¿bien? ¿Alguna pregunta adicional? Doctor Obregón, y cómo, ¿Cómo saber, doctor, buenas noches, y cómo saber, doctor, de que los compañeros y todos, pues, hemos desarrollado bien, y si por ahí ha habido un error, eh, si nos guiamos en base a ello, vamos a salir jalados, o sea, no tenemos ninguna certeza, porque las preguntas lo han hecho, preguntas de desarrollo, preguntas de desarrollo, no, no, no han hecho si son objetivas, no lo son, o sea, yo he tomado las preguntas objetivas. Ok. O sea, hay grupos que han hecho desarrollo, pero yo he tomado las preguntas objetivas justamente para evitar interpretaciones, ¿no? no se preocupe, o sea, las preguntas que se han consignado están revisadas por hablan, ¿no? Ok, doctor, gracias. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta más antes que pasen a la sala de... a la sala virtual? Eh, tienen 70 minutos para realizar la prueba. Puede ser que es un exceso, pero a veces el sistema se pone lento. Por eso le hemos dado ese tiempo. Don Alex, adelante. Doctor, sí, sí. Eh, para comentarle que yo la verdad tengo un plan bien bajo y para acceder a la plataforma no puedo estar conectado en el Zoom porque se relajé y me bota. No hay problema. Ustedes, como ya tienen asistencia, no hay ningún problema, pueden salir de Zoom con confianza porque terminan también su prueba y van a descansar. ¿Ok? Entonces, tranquilo, pueden ustedes salir del Zoom sin ningún inconveniente. Ya tengan asistencia para, para la clase. Okay. Profesores, terminamos la prueba y ya no regresamos al aula, ¿no? Eh, no. Supongo que mañana tienen otra prueba y vayan avanzando sí. ustedes. Ya, doctora, disculpe, ¿a ¿qué hora va a ser no, la prueba? Que... La prueba es 8.30, comiencen. En cinco minutos. Sí. Doctor, okay, disculpe. Gracias. Doctor, disculpe. Buenas noches. Eh, ¿Si ¿sí me puso en eh, consideración? Sí, campeón, va, por supuesto, no se preocupe. Ya está muchas así. gracias, doctor. Muchas gracias. Otro. Sí, doctor. Buenas noches. Disculpe. Casualmente eso le quería comentar que muchas veces, este, la, bueno, el primer examen que dimos con usted nos faltó este el tiempo porque la plataforma en sí, este, para pasar de pregunta en pregunta se demora a veces bastante. Entonces eh, casualmente por ello quería pues pedirle no se este, si nos puede dar minutos adicionales no porque sí. no podamos nosotros sí podemos lo que pasa es que la plataforma se vuelve lenta y también con los exámenes posteriores que vimos a usted con usted también hemos tenido el mismo inconveniente doctor sí por eso mirando son preguntas objetivas no y les dieron los 70 minutos gracias ¿Ya? Entonces, es lo, que, es lo que sí, ahora a, apenas llega al ala virtual a las 10 a las 20 y 30, refresca su pantalla, ¿no? actualiza su, su, su plataforma para que el examen ya aparezca. ¿Ok? Bien, entonces, yo sé que les va a ir bien a todos. Disculpe, doctor, ¿dijo bien. 70 minutos o 70 30 minutos? No les cuento. 70, 70, 30. Okay, 60 minutos, 70, ah, sí. una hora 10 minutos. O sea, Podemos salir al Zoom para que no se pese, no sea muy pesado. Sí, la, no hay la, problema. Salgan con confianza del Zoom. Ustedes dicen toda su, su velocidad en su internet. tenga cuidado. Ya, listo. Gracias. Cualquier gracias, duda, puede ser hasta por el chat, me pueden preguntar. No hay ningún problema. Gracias. Gracias. Listo. Suerte. Gracias. Y con calma, con, yo sé que ustedes le van a ir. Listo. Qué salve. miedo, qué gracias, miedo. Gracias, doctor. Permiso, profesor. Vamos a las preguntas más objetivas. Yeah. Mierda, me pone nerviosa. Mm -hmm. <ríe> es que he revisado todas las preguntas que han enviado. <ríe> por eso le digo. ¿Alguien que, ¿Alguien que haya ingresado recién, por favor? A ver, Ábalos, Bravo, Campos. Yuli, Cagomaca, Capa, Colla, Ceremeño, Choque, Cruz, Del Valle, Estofanero, Faustino. Presente, profesor, Estofanero. Ok, Johnny. Doctor, Faustino Díaz, presente. Ah, perfecto. Listo, gracias. Gracias. Guamaní, Huanca, Guari, López, Lozano, Mendoza, Mendoza Fidel, Olivera Oyola, Paredes, Nancy Ramos, Reyes Francisco. Presente, doctor. Nancy, ok. Rodríguez Altamirano, Rojas Néstor, Juliana Romero, Rosa Flores, Hugo Salas. Mirta Siqueiros, bueno. Ticona, Ticona, Tito, Vázquez. Listo. Entonces, pasan a la plataforma para que resuelvan su prueba. Gracias, doctor. Todavía no se puede abrir. Paciencia, paciencia. Falta un minuto. Me pones más nerviosa. ¿A 30 segundos? Ya pueden ingresar ya. Al hospital directo. ¿Ya se puede ingresar, doctor? Nueve. Ocho. ya se puede. Siete. No sé tres, tres. Me muero. Dos, uno. Empezó la función. Qué nervios, qué nervios. Ah, se volvió a Nada todavía. Nada, nada. No, no abre. Ah. Actualízalo, ya está ya, actualízalo. Gracias, sí. Okay. Lo no, nilton. Milton, pasa a hacer su prueba. Doctor, no me sale. Sale datos erróneos. Tiene que actualizar su pantalla. Ya la actualicé, doctor. Chequeé su internet porque todos están entrando. Todos están en la, en la sala. Datos erróneos me sale. Sal del la, de la aula y vuelve a ingresar al aula, compañero. Doctor. doctor. A la plataforma, a la plataforma. No tengo la. ¿Cómo, la, cómo ingresa a la plataforma? Doctor. Yo doctor, este. Mi examen está restringido, no me deja ingresar, doctor. No. ¿No? Estoy que Actualice su pantalla. ¿Ah? Actualice su, su pantalla. Y ha ingresado dos veces eh, de cero nuevamente y no deja entrar. Dos veces, doctor, he ingresado apagado, vuelto ingresado y nada. No me deja entrar. Tienes que entrar nuevamente a tu plataforma. No sale. Yo tengo 40 personas dando el examen. No entro, doctor. Chequea su conexión. Salga del, del Zoom y, pues, te gustaría te la velocidad. Exacto. Aquí tienen que salir y volver a ingresar o actualizarlo con F5. En algunos casos, sí, obviamente, sale restringido, pero vuelvan, salgan con la flechita de la mano sí. izquierda, ¿sí? Y por vuelven por a iniciar. Sí, mío sí, por también por estaba así, solamente actualicé y se activó. Gracias, muy amables.